been too afraid to share my fears with you Although I know there ain't no safer place Than here with you, my love I've kept them locked up and stored away Can't we try this another day? Honey, I'm just so afraid Hola Amigo espero que estéis muy contento en día de hoy les traigo esta historia titula La historia Kirimuro Pero antes de eso les digo a ustedes este mi segundo nombre de mi canal no significa nada el nombre se queda Mi canal si quieres es chleje sería como un apodo Xd espero que me apoyen mucho muy pronto llegaré a nuestra meta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 Soy la doncella del santuario, tengo una obligación muy importante que realizar, pero ¿cómo puedo cumplir ahora mi misión como doncella del santuario sintiéndome así? Ahora que he descubierto realmente lo hermoso que es vivir. Ahora que he involucrado es ese pobre hombre. Mientras miraba por la ventana había alguien paseando por el jardín. El hombre no me vio. Pasaba por puro placer, contemplando los árboles y las montañas.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 Si falla el cierre de la puerta, se producirá el infortunio y se desatará la maldad desde los infiernos los a quienes toque la maldad quedan atadas a este mundo y no pueden salvarse. Debemos evitar el infortunio a toda costa. Ese es el deber de la familia Emuro. Ningún documento recoge la historia de la puerta del sótano de la mansión. Los Emuro han recibido el encargo de proteger la puerta. ...construyeron un santuario en esta tierra y celebraron el ritual de la soga. Debemos evitar el infortunio a toda costa. Ese es el deber de la familia Emuro. Querida Miku. Sé que es extraño, pero a veces te veo por aquí, en la mansión. Corro detrás de ti pero siempre acabo perdiendo de vista, debe haber un agujero en el tiempo o algo así. Probablemente nunca podamos encontrarnos, estabas preocupado por mí...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 Chicos si quieres saber más mi contenido actualmente no se olviden dale click al video si te gusta mucho aquí abajo en los comentarios pone como cualquiera pero cuando sea respetuosa juntos si y veo a un usuario que pone un clase página extraña ser eliminado de mi video, xd les digo usted ustedes un clase experiencia que no hago eso si no será que a todos ustedes será que o canal, xd buen amigo compártelo con un amigo, suscribirse, de suscribirse ni de, denunciar y nos veremos próximamente con otra semana más video nuevo para el canal, nos vemos, adiós, soy Andy Cairo, bye bye.